Servicio de Interpretación Virtual Servir. Una marca de la Federación Nacional de Sordos de Colombia. Hola. Hola, bienvenida a su banco. Yo soy una persona sorda. Ah, ok, hola. Oh. Eh, escriba, por favor. No. ¿Y por aquí? No, celulares no. Entonces... Conservir las barreras de comunicación no existe. Hola, yo soy una persona sorda. Hola, buenos días, bienvenida. Deme un segundo, por Muchas favor. Muchas gracias. Hola, bienvenida a su banco. ¿En qué le puedo ayudar? Por favor, necesito sacar una tarjeta y una cuenta bancaria. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Usted? Sí, por favor. Muchas gracias. Mayor información, 321-223-4986 o al correo electrónico asesor técnico 1 arroba fenascol.org.co.